Luchar contra la pobreza, eh, siempre lo he dicho cuando, sobre todo cuando me he centrado en mis investigaciones sobre pobreza infantil, es una causa que va más allá de la pelea por la justicia social, es una causa eh, social, democrática y económica mucho más, más general. ¿no? Cada vez acumulamos más evidencia de que la pobreza fractura las sociedades y las debilita. Es decir, la pobreza genera desconfianza entre distintos segmentos sociales, genera tensiones, provoca inseguridad. La pobreza, como, como expresión más cruenta de la desigualdad, de hecho, nutre cada vez más un precariado político, cada vez más dispuesto a escuchar o a prestar su apoyo a movimientos anti-establishment, algunos bastante inquietante de carácter antidemocrático. Por otra parte, sabemos que la pobreza es un mal negocio. Eh, lo sabemos, por ejemplo, respecto a la infancia. Niños que crecen en pobreza dilapidan sus talentos, no llegan a ser lo que podrían ser, no desarrollan sus facultades y, y, y como tal, pues no aportan lo que podrían aportar como, como adultos, ¿no? tanto desde el punto de vista de contribuciones en forma de trabajo productivo de innovación como de aportaciones fiscales para sostener el sistema de protección social ¿no?